Hola mis queridas amigas, esta braguita con su franelita por dentro blanca le va a quedar espectacular a tu niña. Si te fijas bien el paso a paso y los patrones. Aquí te muestro previamente cortada la tela con sus medidas de la franelita y del y de la braguita. Previamente cortada la tela, el patrón. Y sus medidas de la manguita y del refuerzo. Pasamos costura en esta parte. Listo. Ya le pasamos costura. Ahora vamos a colocar la manga. de esta forma ovalada así, muy fácil hacen un pequeño círculo a la manga pasamos costura en esta parte con costura alta para poder arruchar de esta manera listo sino que esta preciosa manga vamos arruchando al tamaño que deseamos, le pasamos overlock por la orilla y la colocamos de esta manera. Lista. Y está igual. Ahora vamos a colocar el refuerzo al cuello, lo colocamos en una esquina, pasamos costura, luego de haber pasado costura todo alrededor y cortando el, el sobrante, volvemos a durar. todo alrededor. Listo, así nos queda la preciosa blusita para niña muy fácil de realizar espero que ustedes también lo hagan y me dice cómo les quedó esta parte doblamos, pasamos costura por todo alrededor y nos queda así de precioso estira porque lo cortamos de forma cero. ahora vamos a cerrar los laterales pasamos costura en esta parte con su overlock y también en esta parte y le agarramos overlock todo el orillo y doblamos hacia adentro o la dejamos así como ustedes prefieran igual se ve hermosa muy fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan confeccionar ahora pasamos a la braguita es tipo jumpy previamente cortada la tela como se muestra en el patrón de la parte delantera de y parte trasera con su refuerzo La colocamos de esta forma y pasamos costura Todo el orillo con verlo ya tenemos estas dos partes ahora lo vamos a colocar de esta manera abrimos de la parte trasera le colocamos un refuerzo por todo el orillo en esta parte y en esta parte hacemos overlock así nos queda de preciosa esta braquita muy fácil de realizar ya esta parte la tenemos lista hacemos pequeños cortes para que pueda doblar bien en esta parte vamos a pasar costura. Ahora vamos a colocar unos bolsillitos Aquí los tenemos. El patrón también se encuentra las medidas de este bolsillo. Le hacemos un pequeño doblez en todo el orillo con su refuerzo. esta parte también son dos bolsillos y le hacemos un pequeño corte para que pueda doblar bien y le planchamos estas orillas hacia adentro la colocamos de esta manera más o menos calculamos la mitad de la cintura de la niña y colocamos pasamos costura en esta parte para que esta parte no se venga hacia adelante listo Le colocamos alfiler para que no se nos nueve, no se nos mueva y pasamos costura por toda esta parte aquí no listo, ya le pegamos los dos bolsillos vieron qué fácil y queda hermoso para que tu niña pueda guardar todo lo que quiera muy práctico, fácil y bonito hermoso para tu niña ahora vamos a realizar la parte trasera ya la Cortamos previamente, ya le pasamos costura en medio, vamos a colocar en esta parte los tirantes, doblamos de esta manera la mitad, pasamos costura aquí y por todo el derecho a los dos tirantes. Como costura ahora doblamos Listo y Estos son los tirantes vamos a colocar de esta manera y pasamos costura con el refuerzo ya le pasamos costura a los laterales también parte delantera y la parte trasera nos queda así ahora en esta parte vamos a pasar costura también todo alrededor y el ruedo de la faldita doblamos hacia arriba muy fácil y pasamos costura todo alrededor muy fácil esta braguita, espero que la puedan confe confeccionar un bello yompe en esta parte vamos a colocar un botón y el ojal el tamaño de la niña, el tamaño que deseamos Se la podemos dejar larga para luego ir ajustando el tamaño de la niña. Igual de este lado. Nos bueno, queda de esta manera este precioso conjunto para tu niña. Dinos, comenta si le gustó este precioso proyecto. Nos vemos en el próximo.